aquí encontré la verdad que es un honorazo de poder ver a este hombre solo lo habíamos visto aquí en pues en youtube y ahora está con nosotros la mera mera prácticamente <risa> soy un cliente fiel a la marca de cero de y cuando tenga el capital para comprarle mi pc gamer definitivamente la voy a armar aquí tú armaste tu pc gamer eh, con ellos Sí sí. Pues, la sinceridad de decirle al cliente cuando las cosas sí te van a funcionar y cuando no te van a funcionar lo mismo, claro, la teoría claro. que la práctica ¿verdad? claro, claro, claro que ellos para siempre. Sería eh, bueno, el que pierde todo, pronto lo no recupera. Hey, ¿Qué tal mi gente? y guapísimo del mundo el internet de youtube ¿Qué tal todos ustedes ¿Cómo están bichos y bichas nuestros amigos de zona digital a ah, bueno la inauguración que se está llevando aquí a cabo en eh, metro centro cosa que ya cuenta con tres sucursales y la verdad que estoy muy interesado así que sin más que decir comencemos con este hermoso video Taking all the views Stepping on place, feeling the fear I know you feeling it in the air Whole squad wearing all black Motivations looking real bad uh, We back to the bone Raising a fire alone We ain't never needed nobody Give me six feet, this is my party Ain't got no feelings, we heartless Take a peek inside the darkness Blow up the spot, then we running Ready or not, here we coming Somebody better say a prayer for me Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. To the wild. wild, side. wild side. Yeah. Party till 5 in the morning. Do it again in the morning. Tú armaste tu PC si eh, con ellos? si sí. si sí. fuese como si fuese un si fuese como si fuese GTX 1650. Eh, eh, eh, es no, no. una, una mamalona, una diosa que te soporta los juegos, los videojuegos muy buen lugar, muy buenos precios, muy buenos productos no en todos lados se consigue, está bastante accesible y bueno señores, otra vez estamos con otra personita muy especial aquí que se ha venido, desde de, de, de desde Santa Lucía a Metrocentro, brother, a conocer un poquito cómo está esta nueva sucursal y que la ha pues inaugurado este día, zona digital. Cuéntame un poco eh, cuál ha sido tu experiencia eh, con zona digital. Cuéntame un poco. Bueno, veo la cámara? Sí, sí, sí, claro que sí. Dios. Se mamó, se mamó la niña, se mamó. De hecho, ya te están viendo, aquí te están viendo totalmente. ¡Realmente! cuatro meses de haber empezado en el mundo del streaming ah, y ustedes saben que cuando uno va empezando uno tiene todo el capital ¿verdad? para sí. comprar todo de un solo gracias a Dios, he tenido personitas que me han apoyado por ejemplo, me han donado mis audífonos ah, mis apps, mis luces LED eh, y ese tipo de cosas me regalaron mi cámara Logitech que todo eso me lo han comprado aquí en zona digital y cuando tenga el capital para comprarle mi pc gamer definitivamente la voy a armar aquí ándale <risa> ándale bueno o si sí, dale una atenta invitación a todos los brothers que no se, todavía no conocen aquí o no se han animado o están pensando bueno no sé si ir, tal vez no sé bueno amigos realmente arriérganse si ustedes quieren comprar algo inviertan en eso porque a veces lo barato sale caro. Muy carísimo. Entonces yo les recomiendo que sean, que pasen por aquí en zona digital en nuestro aquí los esperamos para que se diviertan un rato y tengan todo lo que ustedes desean. Esta brother, para que ustedes la conozcan como aparece la pura sí como Erika Salmerón. Bueno, ahí aparece, vamos a dar una descripción aquí para que ustedes la sigan a esta muchacha que está comenzando en el mundo del gamer. Y yo también quisiera, pues, pero no me animo porque. Vamos a hacer, hacer. <ríe> Así que bueno, ahí estamos, eh, sigamos disfrutando de esta aventura aquí en zona digital Bueno, ahora estamos con un youtuber que pues la verdad que me siento como entre colega, porque sinceramente me sentía muy pollito cuando vine aquí ¿Por qué me excita tanto? Pues prácticamente hago videos en Twitch, en YouTube y de vez en cuando hago el ridículo ahí en TikTok Es lo común, así somos los youtubers, hacen ridículo para ti. <risa> Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte y Fíjate que Zona Digital lo conocí más que todo Cuando empecé a ir a la universidad Porque necesitaba comprar un teclado por aparte Y un modo por aparte Entonces, pues andaba buscando entre lugares Y por corté con Zona Digital La cual se encuentra ubicada en Ciudad Merrión esa fue la primera que yo conocí fue pues a ahora prácticamente pues, soy un cliente fiel a la marca de que okay. si me quieren seguir en Twitch o en Facebook soy el Jonbajo o en Instagram el con 13 al final y lo voy a letrar por si alguna persona no sabe cómo es el Howie es H O W I E el Howie cómo te llamas tú brother eh? qué tal amigos aquí les saluda Tito Boti. ahí es como todas las chavas todos los chamacados me conocen lo único que entendí fue pégame Riz, pégame y no pares de pegarme. Un hey, vos... gusto estar Me contigo a... aquí. Gracias, eh, gracias. dime cuál fue tu primera experiencia con zona digital. Y yo lo recomiendo para todo, para todos. Y porque la verdad es que en esto hay que ser humildes y hay que tener pues la sinceridad de decirle al cliente cuando las cosas sí te van a funcionar y cuando no te van a funcionar. Puede darme dinero. Así es que muy recomendado, siempre vengan aquí ahora a zona digital en Metrocentro. Dicen sexta etapa, la gente que no de repente no se ubica. Bueno, yo les voy a decir cómo ubicarlo más a ver, rápido. A ver, Super selecto. Por allá. ¿verdad? Por allá. O mano derecha del redondelito. Ahí, cabal. Plaza central. Así que cáiganse, vénganse porque aquí van a encontrar lo mejor. Con tranquilidad, pregunten, ¿verdad? quieres actualizar tu computadora? ¿Querés algo eh, para diseño? ¿Lo querés algo más para estudio? Acuérdate que toda esa, pues, ¿qué? niveles de computadoras que tú puedas tener pues aquí lo puedas encontrar Puedes encontrar en instagram y en facebook eh, como teto Teto Gothic, este todos me conocen también soy artista del tatuaje verdad oh, y ahí no, no te creo todo no. el diseño y ahí pues vamos voy con a andar o sea, con todo ricky con todo estamos ya que en la vida hay que hacerle todo verdad hay que rebuscarnos en esto y aquí cuando estás en la parte del diseño del arte pues ahí nos vamos a ir envolviendo en lo que nos cuesta próximamente el siguiente video me tatuó como un Eso, bárbaro. que ¿eh? de verdad que me estoy llenando con tanto influencer este, gente de Twitch gente de YouTube gente de Instagram de todo mundo pero yo quisiera conocer un poquito más sobre uno brother que me encontré que es, o sea desde lejos se siente la vibra que estos brothers transmiten algo bueno eh así con tu... quién tengo el gusto brother hoy Gamer, ah, me sí. a conocer, ¿cómo? Sal, cómo cómo cómo vos estás ¿Cómo? Ay, el amor. <risa> eh, cuéntame cuál ha sido la experiencia de ustedes dos eh, con zona digital. Eh... Para serte sincero, eh, yo cuando empecé, empecé con una cosa como que era un. ¿Cómo se dice? Lo, eso empezó como para amplificar. Bueno, un amplificador. Así era mi computadora, una cosita insignificante. Pues Oralea. cuando la traje, yo pensé que esa cosa aquí no iba a funcionar, la traje a zona digital, pero el computador me pues de La primera vez que ellos me abrazaron, no quiero soltar, en realidad es acogedor el ambiente de ellos, pues el ambiente, los precios, la atención, pues... <risa> es palabra, pero es la primera experiencia que tuve con tal fue exactamente mi primer PC, es la que tengo todavía y pues súper agradable, como no, me atendieron la verdad, súper eficiente todo. Yo me siento estafado Yo estaba nervioso porque era mi primer PC pues, Y aquí me la armaron En me el río mejor dicho Gracias a Salvi Gamer que fue el que me recomendó Y nada, todavía tenemos la PC Sigue dando su trabajo Transmitiendo, jugando y todo De verdad eh, Se siente más cerca tener ahora Una digital en centro Sexta etapa pero de verdad se lo recomiendo Vengan, están en buenas manos Y se van a ir Bien. No, ahí están lo brother, los brothers, mero, los meros este, meros maestros del Twitch, así que eh, suscríbanse también si ustedes no me vienen ahí de Twitch, así que suscríbanse ahí con esta vez. Bueno, como... los pueden encontrar también así como los Giotosos, ah, los, giotoso. al, ah. los Giotosos, así que... Ahí pongan el mente y buscan uh, aquí los muñecos y van a ver que hay de todo ahí. Buenísima, loco. De todos los colores, sabores para que se entretenga y se disfrute también. Así que, restamos. Bueno, gracias, brother. Un gustazo. Ahora, señores y señores, maestros y maestras, ahora tenemos a un muchacho que es muy conocido aquí en TikTok y en Twitch también. Yo me siento bien pollito porque la mayoría son de Twitch y yo, YouTube. Brother, ¿cómo te llamas brother? Gabriel. Gabriel. Sí. Gabriel, el sencillo. Cuéntanos puede, un poco de. Me pueden te... buscar como gamer de nacimiento en. Y... Cualquier red social, ahí. ¿El para qué cosa de quién? Ya saben, algunos los memazos los que nos publicamos. Sí, bueno. Yo en YouTube abrí básicamente mi estación de streaming gracias a ellos porque con ellos armé mi computadora gamer. Hola. Ellos son los que me ayudaron a llegar a las marcas eh, que me otorgaron algunos componentes para armar mi computadora. Todo el desarrollo lo dejé en Facebook y pues sí, o sea, mi primera compu gamer con ellos y ahí me quedé con ellos para siempre. O sea, todo lo que yo compro aquí lo vengo a comprar. Mira, aquí vos lo único que tenés que buscar es la San Martín que está de arriba, bajar las gradas Aquí te enfrente, me enfrente de la fuente. Que te digan, mira la fuente. Llegas a la fuente y ahí está zona digital. Maestro del Twitch y también maestro ahí del no, no, de no, no soy de Twitch. No soy de Twitch. soy yo de los Facebook. <risa> <risa> es que la mayoría es Twitch. Sí, sí, pero sí. a mí, como hoy yo soy pango no, me, no ah, me, me da yo, da soy, yo También soy, soy el loco <risa> Me siento aquí con todos los poderes con él. Eh, me llamo Edwin, pero a todos me conocen por el coro. Claro. Creo que es muy obvio que sí. Por allá está diciendo el nombre. Eh, a ver, ¿cuántos años tiene tú trabajar en zona de vida? Fíjate que ahorita ya voy para cuatro años. Sí, es para estar la, laborando para la empresa. Bueno, cuando yo llegué, pues yo no. O sea, hubo un momento que yo tenía el conocimiento de algunas cosas pero aquí, o sea yo me de más de... o sea yo tengo mis cursos de computación y cuando llegué aquí era diferente no, no es lo mismo la teoría que la práctica ¿no? Ah, no, claro sí, claro la primera venta fue un cartucho para una impresora Canon que, sí, eh, que, que se lo vendimos a un señor que él no sabía cómo revelar el cartucho nos había llevado el cartucho viejo y dijo que quería de ese cartucho pero era lo que había revelado y con la misma digo, dice que voy a llevar otro cartucho y yo se lo vendí y ahí fue eh, que hablamos de amistad porque era un señor que era un escritor famoso de ah, aquí Salvador ¿no? yo lo, lo, lo conocí ¡Viva por! Por la foto, por la cara, ah, no, este. a, esto, a esto sí me lo, le vendo <risa> todos los cartuchos, dijiste. No, pues. Sí, pero bueno. Eh, bueno, para ir finalizando aquí la entrevista, mi hermano, ¿cuáles son los productos novedosos que zona digital te ofrece ahora eh, para los creadores de contenido y a la vez gente, pues, que quiera comenzar? Fíjate que nosotros estamos tratando de mantenerle los productos que ocupan para su stream, como toda la línea del gato de la marca Corsair fabricantes como capturadoras de vídeo micrófonos lámparas para ilum iluminaria para sus gamers eh, también este esa marca por aquí tenemos razer razer es otra marca muy conocida en, en el mundo gamer para lo competitivo y también para aquellos que son creadores de contenido eh, manejan líneas como micrófonos cámara eh, Claro. Tenemos una variedad Sí Ey, bueno bichos Ahora nos encontramos con nada más y nada menos Que con el mero mero ahí el señor Hijo de, de perra Aún sigues con vida ¿Cómo está usted mi hermano? Está Eh, voy a mi hermano Qué alto la verdad Que yo pensé que era vaguito Pero <risa> Qué alto, o sea Mirá, mirá, imagínate cómo salió de esto. Peletazo. <risa> ¿No? eh, ¿Cuál fue su experiencia aquí en Zona Digital, loco? La ah, verdad no, es que súper bien Cuando yo comencé a meterme al mundo de los juegos y querer estudiar Pues comencé a ver ahí varios lugares, ¿verdad? Donde poder comprar alguna pesea, para una que de verdad decía yo. Que fuera, de verdad sí. Que de verdad sea, sea la indicada. La verdad que fue primera psicomutadora que yo dije, hey, voy a trabajar para una computadora fue porque me motivó zona digital, o sea, me enseñaron para que. Imagino sí. que tuviste que invertir y hacer a un ladito a la tóxica para que puedas sí. <risas> invertir aquí en la primera PC no, Gamer Siempre soltero no so. Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo está aquí, Ahí está la baby, la baby, sí, la baby. bárbaro bicho Se vean, a pasar acá, igual, ah, también creo que hay en Plaza Mundo también hay otra Ajá, o sea, soy a Pango, Plaza Mundo Igual ellos están siempre conectados, los que no dejan aquí, lo tienen en Perriot, ellos lo mandan. ¿Cómo los conociste a ellos? Man? Fíjate de que, eh, cómo los conocí, o sea en realidad aquí en el país son pocas las, las tiendas fuertes de de PC Gaming y en, eh, por ejemplo yo eh, a veces necesito bastante, o sea, tiendas que tengan ondas vergonas, eh, hardware Vergon o, o, que, o las tiendas más completas, ¿verdad? Entonces yo siento que Zona Digital es una de ellas, de, la, de las más fuertes de aquí al país y pues que también este, los precios a ver, tienen bastantes precios accesibles y me atrevería a decir que tiene bastantes productos. Que ninguna otra tienda tienen que en lo personal a mí me sirven bastante por ejemplo hace poquito yo quería comprar iluminación profesional así como para uno que es gamer y ellos constan con bastantes productos de la marca el gato Entonces, en ninguna otra tienda pues este tal vez si sí tienen Tal vez no, no son muy conocidos ¿no? Bueno mis queridos amigos, ahí teníamos la palabra de nuestro querido Calleja 503 La verdad que es un abrazo de poder ver a este hombre Solo lo habíamos visto aquí en, pues, en Youtube y ahora está con nosotros eh, Gracias mi hermano, en serio ah, ah, ah, algo que se me olvidaba antes de, pues, de continuar con este fichero. Es que eh, mil disculpas para las personas que sientan molestia eh, en este video porque pues este mi cámara Lastimosamente, lastimosamente mi cámara es de las Canon T5 Pues las, una de las generaciones que cuesta bastante y pues está dedicada especialmente solo para fotografía Pero el detalle está que cuando entrevisté a Jay pues este como que no, no enfocaba mucho el ente eh. Así que mil disculpas para las personas que me van a criticar y que soy pobre últimamente ya soy pobre, oficialmente soy pobre He quedado en la bancarrota <risas> PC, he descubierto un mundo que antes no había encontrado Que es el mundo del streaming Ah, puya que Desde que la hice pues estamos haciendo directos Ya vamos actualmente ahorita Ahorita cuando me estás haciendo esta entrevista 15 días de directos sin parar Se llaman extensibles y estamos en Twitch Así que... Puya Se acaba pero no sabemos Nos han sumado 190 y tantas horas y Así funciona ese mundo Y creo que eso sería bueno malo, al principio acostumbrarte, porque yo soy editor de video también, acostumbrarte a los comandos de la computadora Macbook a PC, son de es difíciles, eh, entonces completo botones que no quería y se me abría el vez apretaba cosas así y de pronto se me, se me cerraba el programa sí. y yo creo que al final es cuestión de costumbre y de que te vayas encariñando con la computadora, porque realmente mi PC nunca me ha fallado y me siento bastante cómodo con para poder tener todo eso. O sea, vos van a trabajar el triple porque vos dices puta, acabo de gastar todo lo que hice en seis meses y tengo que recuperarlo. Así que digas, ah, me voy gastando poco a poco siempre van gastando en pendejadas que no necesitas, <risa> mejor gastar en cosas que sí necesitas y te van a dar bolas. Exacto. y que puede ser una computadora? Porque aquí le puedes sacar lucro de diferentes maneras. En mi caso, ¿vale? yo hago música en mi compu, produzco videos, trabajo para clientes, hago directos, hago videos para YouTube. O sea, yo trato de sacarle todo. Completo, lucro. también el completo. Y si, también. y si no, mejor no hagas ni mierda, básicamente. Bueno, wow, pues sí, sí. Bueno, entonces ahí, ¿dónde más o menos está ubicado, loco, el, el lugar? Hay tres sucursales. Hay claro. una en plaza Mundo cerca de donde está Simán, que a encontrar al lado izquierdo, está la sucursal de, de, de Plaza Merlión, que está arriba donde están los bancos, en la tercer nivel, y está la sucursal de acá de Metro Centro, que está cerca donde está San Martín, en el parqueo del lado del Colegio Cultural. Andale. Entonces, esta es la nueva sucursal y abre hoy y está abierta desde 9 de la mañana a las y media de la noche. Eh, eh, Seguro que debería de trabajar vómicho, la verdad, ya Me te así que arriesguense, y arriesgarse, quizás uno en el futuro lo va a ver que, es que valió la pena. Que un dicho así bueno, el que pierde todo, pronto lo recupera. Así no. que de año no dieron. Pero... <risa> Te da la ira, la tóxica también. Ah. Bueno, bichos y bichas, ya estamos aquí en nuestra casita humilde. <ríe> Ay, sí, porque todavía no, no monetizamos ni tampoco somos famosos como los que vimos ahora. <ríe> no, mentira. Ya estamos aquí en la casita, mi hermano, y aquí estoy con Pantera. Ya, pues, este, listo para editar. De hecho, pues, estaba pensando que de verdad sí que tengo que ir a limpiarla, pues, este, la que me limpien ahí, así que, eh, ojo, eh, ojo voy a llegar. Claro que sí, sí, si pote, como no se me iba a olvidar sacar lo que me dieron ahí, pues en zona digital Ah, esto me lo dio Jay <ríe> La verdad que buenísima, mi hermano La voy a pegar, pues este... Le voy a ver dónde la pegó Porque no la quiero pegar aquí Porque, ay, mi Dios Es que la es, es pantera Pero la voy a pegar en algún lugar, Jay Así que si está viendo esto, mi hermano eh, Te prometo que me voy a lavar el chiquito Y a la vez me lo voy a poner por ahí Por ahí, por ahí. Y vamos a ver eh, esto vendría siendo como una pelota inflable que no dieron <ríe> es que llegamos tarde por eso ah y aquí está la tarjeta uy <ríe> uy uh, eh, eh, eh. corte C -c -c -c corte después de ver eso ahí tenemos la invitación también y aquí nos regalaron unos party de calcetines los de zona digital creo que es, creo que es calcetine perro me regalaron unos calcetines eh, gamer unos calcetines, dice... Kickstone Fury. Órale, ¿cómo supieron que no tenía calcetines? Los de zona digital, la verdad que... <risas> like porque no sabían que no tengo calcetines. Y, y otro like por mi pelo todo chapa, que me lo planché. Y no sé qué pedo con mi, con mi pelo, la verdad. Bueno, y aquí ya nos regalaron estos calcetines, brother. Que muchísimas gracias, me van a servir bastante. La verdad, no tenía, brother. <risas> es que estuvo pobre. Y nos regalaron unos lentes, unos anteojos... Eh, unos anteojos Keystone Fury La verdad que Órale hermano. Unos anteojos Bien cool Ya, ya tenemos otra cafida Para ir a la, a la playita Mi hermano Todos esos viajes Ahí Por acá A ver Nos vieron eh, Creo que es otra pelota Inflable ándale Otra pelota inflable Que increíble Buenísima Buenísima Y nos regalaron Este voladito Que es de Keystone Fury La verdad que Está súper genial Esto me gusta bastante Porque combina bastante Con el Pues con Con, con Pantera ¿No? Ahí Pantera, Pantera, tu mejor amigo. Pantera, Pantera, amigo. Bueno, entonces, eh, ¿qué más me regalaron por acá? Por aquí. Y justo lo que necesita. A ver, a ver, a ver, por un a ver, a ver. No, no, no, no, otra vez. Ahí está. Justo lo que necesitaba: un lapicero Keystone Fury. <ríe> Ay, Dios mío. Estoy pensando seriamente si si, me, si. si es que porque llegué tarde o porque. Ya no había presupuesto. <risa> ¿Qué te puedo decir, mi hermano? La pasé súper increíble, como no tienen la mayor idea todos ustedes. Y lastimosamente, esta cámara, no sé, en seriamente, estoy pensando cambiarla. Porque... <risa> Mucho se desenfoca, ¿eh? En época. <risa> y bueno, este fue el video de esta semana, espero que te haya gustado y sobre todo espero que te haya divertido como yo me divertí creando este contenido, aunque un poquito de malas porque más adelante les voy a comentar algo que me sucedió este día y que quizás no conviene mencionarlo ahorita porque no le vamos a dar importancia. A la... Pero deja aquí tu me gusta mi hermano, comenta aquí qué otro lugar te gustaría que visitáramos... O qué otra sucursal te gustaría que hiciéramos. O un reto con algún youtuber. <risa> Así que bueno, nos vemos hasta la próxima en otro video.